Nos encontramos en uno de los entornos naturales más singulares del poniente almeriense, hartos del Río, un ecosistema único en el sureste ibérico, un bosque especial con una biodiversidad de las más relevantes de toda la provincia. Desde Elías Francisco Montoya y con la colaboración del grupo de anamiento Rodepechis de la Sociedad Española de Ornotología, queremos mostraros con ilusión y responsabilidad medioambiental una excelente y educativa jornada de divulgación científica, enfocada en tres aspectos generales, los hartos y su importancia medioambiental, el anillamiento científico como método de estudio de las poblaciones de aves, y por último, hablar de educación ambiental. Presentamos a Mariano Paracuellos, biólogo. Hola, buenos días. Estamos Hola. aquí, eh, estamos muy interesados en conocer más este entorno tan natural y a la vez quizás un poco desconocido por los almerienses. ¿Qué importancia tiene este lugar? Bien, pues eh, de todos es eh, conocido que en España normalmente eh, hace miles de años eh, lo que predominaba en el ecosistema era el bosque. Bien, pues en el sistema semiárido de, de, de Almería, aquí, el bosque original no estaba formado por árboles, sino por matorrales como este, el famoso arto, que forma una formación a vegetales llamada artal. La especie principal y protagonista es el Maitenus senegalense, esta especie tan emblemática que además está protegida por la ley. No se puede eh, manipular, no se puede alterar, no se puede modificar, no se puede arrancar. ¿Por qué es tan importante el arto? El arto es tan importante porque ...pese al clima semiárido... tened en cuenta de que en Almería... Eh, ...se constituye como una de las zonas más áridas de toda Europa... ...aquí lo que falta es agua... ...aquí lo que tiene es mucha temperatura... ...el ambiente... ...entonces, este tipo de vegetación... ...hace sombra... ...eleva la humedad del ambiente... ...y además crea sustrato de suelo... ...crea suelo... ...de modo que... ...a refugio del harto... Eh, crían otras especies de plantas que de otro modo de otro modo en este sistema semiárido no podría vivir por ejemplo aquí tenemos la cedra, ¿eh? la cedra que sale del arte sale del arte ¿eh? sale de, de, del maitano aquí tenemos un acebuche ¿eh? el acebuche es el olivo antiguo nuestro el olivo silvestre también vive dentro del arte tenemos también escárragos que viven dentro del harto. En definitiva, todo un micro hábitat, el que se forma dentro del harto con unas condiciones especiales que no se darían si no está él aquí. Como ya digo, es humedad importante, temperaturas más bajas y un suelo mucho más importante que hace que se constituya como verdadero eh, especie se llama, en inglés se llama Keystone, especie clave, para que en su interior vivan otras especies de plantas. Y, con esa asociación de plantas tan peculiar que habitan a refugio del harto, se refugian todo tipo de animales. ¿eh? Esto verdaderamente es un oasis para los animales, no solo para las aves que estamos capturando y estamos enseñando al público en general como representativas de los artales, sino que aparte de todo tipo de aves, también micro mamíferos viven aquí en su interior, todo tipo de insectos se alimenta, refugia dentro del arco y reptiles también acaban por refugiarse. De modo que, en definitiva, es un, eh, una verdadera isla de biodiversidad importantísima para la conservación de la naturaleza en el poniente.